al 133, carabinero. Ya, ya, espérate, yo marco. Ay, estoy ocupado. Espérate, déjame decirte de ¡Ah, púrpura, es que esta gente está mal! 133, emergencias. Oh, señorita, ¿usted sabe cuál es la restricción de hoy? 133, emergencias. ¿Aló? ¿Con lo enanito verde? <risa> 133, emergencias. El, el paso libertador, ¿estará abierto? El 133 es un teléfono de emergencias. Mientras usted hace consultas o bromea, alguien se está quedando sin ayuda. La próxima vez, ese alguien puede ser usted. 133, solo emergencias policiales. Un mensaje de Carabineros de Chile, Gobierno de Chile y Asociación de Radiodifusores de Chile.